Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy les traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con avances, estrenos, eventos y mucho más, así que comencemos. Para comenzar, recientemente Disney ha revelado la primera imagen de Liu Ji Fei, interpretando a nuestra heroína Mulan para su nueva película Live Action, la cual ya ha comenzado a rodarse en China y Nueva Zelanda. Dentro de su trama, albergará el conflicto que enfrenta Mulan al ocupar el lugar de su padre en la guerra, decidiendo disfrazarse de hombre y convertirse en el soldado Hua Jun, quien deberá luchar contra los invasores del norte que han invadido China. El resto del elenco lo conforman Donnie Jane, Jason Scott Lee, Joson Na, entre otros. Este live action cuenta con la dirección de Nicky Caro y será estrenado el 27 de marzo del 2020. Desafortunadamente, esta versión de la historia no incluirá a Li Shang, quien es el interés amoroso de Mulan en la película original. La película incluirá un personaje llamado Cheng hong quien es descrito como un miembro de la unidad del comandante Toon, quien se acercará a Mulan y será interpretado por el actor Justin Am. Todavía no hay información exacta sobre si será un musical esta adaptación, pero el director Nick Caro ha mencionado a través de The Hollywood Reporter que todavía están explorando el papel que la música va a jugar en él, pero que seguramente habrá música. Pasando a los estrenos, Disney Channel anunció que estrenará Star Wars Resistance, una nueva serie animada el 7 de octubre. La misma es creada por el director supervisor Dave Filoni, de La Guerra de los Clones. Esta serie se encuentra inspirada en la animación nipona, y la misma se centra en el joven piloto de la resistencia, Kazuda Siono, a quien se le ha asignado espiar la creciente amenaza de la Primera Orden. La serie es producida por Lucasfilm Animation, siendo Athena Portillo, Justin Rich y Brandon Nauman los productores ejecutivos. La misma también estará disponible en Disney Now y Disney Channel BoD, con transmisiones posteriores en Disney XD. Entre otras noticias, Netflix ha lanzado un avance de la nueva producción Next Gen, un proyecto proveniente de China. Luego de una fuerte competencia, la empresa de streaming pagó la cantidad de 30 millones por los derechos de la película, donde se marcará el debut como director de animación de Kevin Adams y Joe Cassander. La película ha sido el 7 de septiembre. Esta animación se encuentra basada en los cómics 7723 de Wang Nima. La animación para Next Hand se hizo utilizando el software Blender de Tangent Animation en Canadá. En ella se nos relata la historia de Mai, una chica que encuentra un laboratorio secreto y despierta un poderoso robot 7723. Los dos forman una fuerte amistad en un mundo que está a punto de enfrentarse a un gran conflicto. Esta trama respira aires de películas tales como como Big Hero 6, Waldy, el gigante de hierro, entre otras. Y la verdad se ve muy prometedora, solo queda verlo en su estreno para saber qué tal. Y hablando de Netflix, próximamente se estrenará una nueva serie animada llamada The Dragon Prince, una nueva producción proveniente de nada más y nada menos que de Aaron Esas, guionista original de Avatar el último maestro aire. Esta animación nos cuenta la historia de dos príncipes que forjan un vínculo con un elfo, el cual originalmente ha sido enviado para eliminarlos, embarcándose en una búsqueda épica para llevar la paz en sus reinos en guerra. Este proyecto cuenta con Giancarlo Volpe en el apartado de animación, quien anteriormente ha trabajado en la serie Star Wars en la Guerra de los Clones. Anteriormente, la plataforma de streaming únicamente compartió en sus redes sociales el póster que muestra a los personajes protagonistas, hasta hace poco que presentaron un pequeño adelanto en la San Diego Comic Con. La primera temporada de de The Dragon Prince se lanzará en Netflix el 14 de septiembre de este año. Continuando con los estrenos, también el 14 de septiembre se estrena la quinta temporada de Boyak Horseman, una de las animaciones para adultos de hoy en día que se sale de los estereotipos de comedia para adultos. El mismísimo Bojack es quien ha revelado esta fecha de estreno, a través de un tuit donde le responde a una fan que ya deje de preguntar. De la misma forma, hace poco se estrenó el tráiler de un adelanto de lo que tratará esta quinta temporada. En el mismo podemos apreciar que volveremos a ver a Holly Hogg, la hermana pequeña de Boyack, también cómo se desarrolla un aparente nuevo programa en el que es protagonista llamado Filbert, un detective que es enviado al futuro y que queda atrapado en una línea temporal que no entiende, quedando completamente solo. Ahora continuemos con Hasbin Hotel. Este es un proyecto llevado a cabo por BC Pop, quien nos cuenta la historia de Charlie, la princesa del infierno, quien persigue su sueño de de rehabilitar a los demonios para reducir pacíficamente la sobrepoblación en su reino. Charlie abre un hotel con la esperanza de que los pacientes puedan entrar al cielo. Mientras que la mayor parte del infierno se burla de su objetivo, su devota compañera Baggy y su primer sujeto de prueba, la estrella de cine adulto Angel Dust, permanecen a su lado. Llegará un momento en que una poderosa entidad conocida como Radio Demon se acerque a Charlie para ayudarla en sus esfuerzos. De esta manera su loco sueño tendrá la oportunidad de convertirse en realidad. Este es un proyecto nacido originalmente en la plataforma de YouTube y que de hecho lleva rodando la idea desde hace algunos años. La creadora de la misma ha logrado calar en las personas que consumen contenido en esta plataforma, siendo una de las animaciones más esperadas a estrenarse. Actualmente se está realizando una campaña de recaudación de fondos para ejecutar la producción. En la descripción de este video puedes encontrar encontrar los links de esta serie con su respectivo Patreon y su página oficial de Coffee, un website diseñado para recaudar fondos a través de la compra de cafés. Cada uno cuesta 3 dólares. En el mismo, la creadora nos comenta que el show está siendo trabajado por gran variedad de talentosos artistas y que este website posee la finalidad de ser un agregado, por así decirlo, de donaciones rápidas para la creación del piloto oficial. Continuando con las noticias, la próxima edición de Animarket Stop Motion Forum, un evento integral para los animadores de Stop Motion, tendrá lugar en Polonia del 8 al 13 de octubre. Este evento incluye talleres, presentaciones de casas de estudio y un gran programa de lanzamiento para los cortos Stop Motion que están en desarrollo. El mismo es organizado por la empresa polaca Momaki. Un objetivo clave del evento es crear una plataforma para compartir experiencias y prácticas entre los profesionales de Stop Motion de todo el mundo. Un punto destacado son sus talleres de tres días con profesionales de la industria. Todos los talleres son gratuitos, pero hay un número limitado de asientos para cada taller y los asistentes interesados deben presentar su solicitud en el sitio web de Animarket. La fecha límite para las solicitudes es el 3 de septiembre. Los nombres de los participantes seleccionados se anunciarán el 21 de septiembre. Los talleres a realizar por Animarket 2018 son, en primer lugar, un taller de animación de personajes con Tim Allen. El taller de tres días con Tim Allen del 8 al 10 de octubre será al menos de 21 horas de trabajo duro supervisado por el maestro de animación de Stop Motion. Solo habrá seis participantes en el taller que serán seleccionados entre todos los candidatos que tomarán parte en el reclutamiento, enviando una película que represente sus animaciones de títeres. En segundo lugar se encuentra un taller de animación con el estudio Beast Animation. Los participantes aprenderán a qué deben prestar atención en cada parte de un proceso de producción realista. El tercero y último es un taller de desarrollo de personajes y narración de cuentos con Carlos Blacher. Los participantes de este taller se encontrarán con ejemplos teóricos y prácticos sobre cómo pueden desarrollar personajes que encajen orgánicamente en sus historias. Un evento bastante interesante dedicado a los artistas de stop motion. Pasando al mundo de DC Comics, vuelve Young Justice, esta vez como Outsiders. Y es que cada vez falta menos para que volvamos a ver esta serie justo donde la dejamos por última vez hace más de cuatro años. Al final de la segunda temporada, el equipo de Young Justice unía sus fuerzas con la Liga de la Justicia y lograban defender la Tierra de una invasión alienígena. Este hito, sin embargo, se cobraba trágicamente la vida de Kid Flash y rompe por completo la unidad de Young Justice. Ahora, gracias a una nueva y peligrosa misión, Nightwing regresa del exilio para organizar a los héroes y demostrar que sí son capaces de asegurar el futuro de la humanidad. DC Universe, la nueva plataforma de streaming ideada por Warner Bros., traerá de nuevo la serie. En esta oportunidad, su creador Greg Weisman se ha pronunciado con respecto al regreso de este show. Weisman nos comenta que, debido a que estamos en un servicio de streaming y no estamos en Cartoon Network, no tenemos las normas y prácticas de entonces. Los departamentos no pueden decirnos qué podemos y qué no podemos hacer. Eso nos ha liberado y esta temporada es más madura y un poco más oscura. Sin duda, profundiza en nuestros personajes y también nos permite profundizar en el universo de DC. Además de esto, comenta que la nueva temporada va a tratar de temas tales como el tráfico de metahumanos y una guerra de armas que busca el control de estos jóvenes. John Justice Outsiders formará parte de la primera remesa de novedades de la compañía para promocionar el servicio. Con este movimiento, el estudio busca aportar variedad al catálogo todavía en formación, aprovechándose además de la comunidad de fans que ya arrastra esta serie desde 2010. Hablando de regresos, hace poco pudimos revivir nuestra infancia viendo de nuevo a KND Los Chicos del Barrio, esta vez en un crossover con villanos, de la mano de un episodio bastante entretenido proveniente de la sección Video de Orientación para Villanos, Los Casos Perdidos de la casa del árbol. En esta oportunidad, Flock nos comenta los beneficios de ser parte de Black Hat Organization a través de los artefactos que han construido para diversos villanos, en especial de los construidos para los chicos de la otra cuadra, quienes al parecer provienen de un linaje de miembros de Black Hat Organization. Flock nos explica cómo padre ha comprado varias veces estos robots y maquinaria de este laboratorio, y ser obsequios para sus hijos que utilizaron para enfrentarse a los chicos del barrio. Uno de los pedidos más recurrentes son los pasteles de cumpleaños que realizan 5 veces al año, el cual representa uno de los beneficios de ser parte de la organización. De hecho, nos muestran una corta animación de cómo van a realizar estas entregas y de cómo los chicos del barrio fácilmente logran llevarse este pastel, un crossover bastante entretenido y de mucha calidad, lleno de referencias e easter eggs, entre ellos el momento en que Demencia le lanza a Flock una taza de Mogman. Les dejaré el link de vídeo en la descripción por si desean verlo completo y hablando de villanos el pasado 8 de septiembre han estrenado en su canal oficial de youtube un teaser trailer de villanos en él podemos observar un breve recorrido por la organización black hat y un breve mensaje diciéndonos que algo está a punto de suceder será esta finalmente la confirmación de una serie animada de villanos para televisión recordemos que en poco tiempo esta serie de origen mexicano creada por alan y turiel ha ganado mucha popularidad en el fandom del cartoon, ganándose gran cantidad de seguidores. Con un inminente cierre de una era en Cartoon Network, no es de extrañar que el canal esté dando luz verde a diferentes series. Son muchas personas especulando una nueva serie en los comentarios de este tráiler, ¿será cierto? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Para finalizar las noticias, oficialmente ya ha salido al aire el capítulo final de Hora de Aventura, el cual ha sido dividido en cuatro partes. Alerta, el siguiente video contiene fuertes spoilers. Continúe bajo su consentimiento. Sin más. Continuamos. La épica serie se despidió de la televisión tras 8 años de estar al aire, con más de 270 episodios y 10 temporadas. La última aventura de Jake el perro y Finn el humano se llamó Come Along With Me y se emitió el pasado lunes 3 de septiembre en Cartoon Network Estados Unidos. En Come Along With Me no solo se vio a Finn y a Jake combatiendo junto a sus compañeros habituales, sino que hubo tiempo para disfrutar el esperado regreso de algunos otros personajes. Personajes. Este último capítulo se centró en una batalla por las tierras de U, donde se vio a la dulce princesa enfrentarse al malvado Gumball, dejándonos una impactante escena donde vemos a Marceline muy preocupada por la seguridad de la dulce princesa. Luego de darse cuenta de que estaba bien, sucumbieron a sus sentimientos y se besaron. Un momento realmente enternecedor y que la verdad me alegra haber visto. Si hacen memoria, esto no surgió de un día para otro. Desde hace muchas temporadas, la serie poco a poco nos demostró que poco a poco estos dos personajes ya poseían un pasado desde hace muchos años. Incluso si leen los cómics de la serie, se ve aún más claramente la relación afectiva que poseen Marceline y la dulce princesa. Por ello, la verdad no tengo nada en contra de este desenlace. El final en sí quedó abierto, pues la serie continuará su temporada 11 únicamente en cómics. Pero los fanáticos pudieron disfrutar de un montón especial con los personajes al final de la serie. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre este final? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Aquí les comparto un dibujo muy genial que me envió Spider Miles. Si tú deseas enviarme uno, puedes hacerlo a través de la página oficial de Facebook o en mis redes sociales como Instagram y Twitter. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.